cada quien vean <risa> cada quien pero bueno se la nota ay me cansó otro oh, buena mañana Andamos por. Andaremos? <ríe> ya andaremos. El GPS no marcó nada. <ríe> Pero bueno, vamos por otra recolección. Y luego por otra. Y luego pega para Tomatelandia. Esperando que anden al flu 100. Yo sábado, 15 de mayo. Un saludo para Javier Ortega Para Rayo McQueen y el Perico De Castellas, Coahuila Para Elías Patlán, de Victoria Martín Almanza Y pues, como vieron, ya aquí no hay mucho que ver. ¿verdad? Ahí, este. Según esto, que el cliente está aquí adelantito, mano izquierda. Y pues, bueno, vamos a ir dándole banda. Ahí cuídense bastante, échale ganas, pórtese bien. Va a ser un buen fin de semana. Compañía de sus seres queridos ¿vea? O se andan en chinga Igualmente pásenla la chido ah, También saludo para mi compadre Chorlas Sotelo Allá en Tlacocheves. <ríe> Afirma compadre Yo tengo tres meses Que no pasará a pe. Acá estamos no, por este lado Ya está, cuense. acuense Algo le seguimos Simón Sobres